Llevo seis años en Australia, lo que comentaba, soy fundadora de osu y bueno, lo que hacemos básicamente, como muchos ya sabéis, es intentar ayudaros a todos vosotros, a los que queréis ir a Australia, hacerlo un poquito más sencillo y explicaros sobre todo las experiencias de, de otras personas. Por eso tenemos conectadas a Paula, eh, que Paula es directora de marketing de OSI YouTube, pero además lleva eh, más de dos años en Australia. Eh, ahora mismo tiene un visado, un sponsor que consiguió hace dos semanas. Bravo. <ríe> eh, Paula consiguió el sponsor porque está casada y su marido está trabajando en una multinacional, ¿no? De arquitectura, ¿verdad, Paula? De arquitectura y construcción. Muy bien. Y entonces, Paula, por cierto, es colombiana, ya lo notáis en su superacento de Bogotá. Eh, lleva más de un año trabajando en los YouTube. Y la verdad es que es una placa. Y luego tenemos a Pilar abajo. Bueno, yo no sé si la veis abajo arriba, pero yo la veo abajo. ¡Hola! Hola. Oh. Eh, Pilar es colaboradora de Sydney. Para los que no os sepáis, eh, o si YouTube, además de lo que hace el servicio que dan muchísimas agencias, es ayudar a eh, estudiantes a conseguir a estudiante, estudiantes, ir a estudiar, las escuelas. Pero también un servicio que nosotros ofrecemos y que es, es, ese servicio es único es que cuando llegues a Australia tengas una persona de referencia. Por ejemplo, si alguno de vosotros queréis ir a Sydney, eh, tenemos a dos colaboradores, uno es Juan Carlos, que no lo tenemos aquí conectado hoy, pero el próximo día espero que se conecte, y Pilar. Es decir, que Pilar, si venís a Sydney o si decidís ir a Sydney, será una de vuestras colaboradoras, es decir, que os recibirá en la ciudad, ¿vale? Eh, Pilar tiene un visa de estudiante, ¿verdad, Pilar? ¿Y hace cuánto que estás en Australia? Sí. Llevo dos años y medio. ¿Y qué haces? Estoy trabajando en una tienda de ropa, vine el primer año con la Working Holiday y, y llevo como un año y medio ya de, de estudiante. ¿Y la Working Holiday por qué? Porque tienes otra nacionalidad, porque los españoles sí. no podemos tener... No, sí, no, latina, vale. no, Argentina. Sí, no. Ah, amiga, ya decía yo. Vale, entonces, eso es una, una puntualización, eh, los españoles podemos conseguir la Work and Holiday 462, pero no la Working Holiday. Eh, la diferencia entre ambas es que la Working Holiday la tienen la mayoría de los países europeos y es bastante instantánea y online, eh, y además eh, se puede renovar al cabo de un año para quedarte otro año, con lo cual son dos años, en cambio la Work and Holiday... Eh, que nosotros optamos los españoles desde hace aproximadamente un año y que ahora mismo, el 1 de julio, se más abierto 500 plazas nuevas, eh, necesitas probar un nivel de inglés, necesitas probar unos estudios, entre otros requisitos, ¿vale? Luego, si de esto, hablaremos un poquito más de la vuelta a la um, ¿Y ahora estás con visado estudiante, Pilar? Sí. Vale, perfecto. Luego... Eh, hablaremos un poquito más de la historia Pilar, pero voy a empezar con la presentación, ¿vale? Hablaremos un poco de las condiciones del de estudiante, eh, del nivel de inglés requerido para trabajar en Australia, eh, porque vamos a centrar sobre todo en eso, ¿no? En eh, cómo conseguir trabajo en Australia, eh, tips para encontrar trabajo, eh, el currículum y la cover letter, os explicaremos cómo funciona en Australia la, el currículum y qué es una cover letter, y cuáles son las formas que tenemos para cobrar, como es el Tax File Number o eh, el IDN. Por algún motivo, Isha eh, que estás ahí detrás, ahora, se me había cerrado el tema de la presentación. Vale. Otra cosa, chicos. Eh, os explico un poco cómo funciona la herramienta. ¿vale? Tenéis un chat magnífico ahí debajo, que podéis hacer las preguntas que queráis. Nosotros intentaremos reunir las preguntas que más se repitan y al final de la charla eh, os iremos contestando Y también yo voy leyendo el chat Y si voy viendo cosas interesantes a comentar eh, Os iré contestando ¿vale? O os puede contestar Pilar o os puede contestar Paula ¿vale? Así que podéis ir preguntando lo que queráis También tenemos a gente eh, A María Bru Que es nuestra online marketing eh, girl Que está en el chat Que también irá contestando También está Cris eh, Así que podéis ir haciendo preguntas Y vamos viendo eh, si podemos contestarlas a todas Espero que no tardemos más de una hora en, en acabar la presentación. Así que empezamos, ¿vale? Eh, el visado de estudiante. Básicamente, voy a ir muy rápido porque no, es, no, es, eh, no, no estamos haciendo una charla de visado, sino de trabajar. Pero ya sabéis que para trabajar en Australia necesitáis un visado de estudiante, ¿vale? Que te permite trabajar 20 horas semanalmente, ¿vale? Cuando tenéis los breaks entre curso y curso, también lo sabéis, que podéis trabajar full time y eh, puedes eh, combinar los estudios con trabajo, ¿vale? eso es lo que hace todo, absolutamente todo el mundo en Australia, es ir con un visado de estudiante o work and holiday si, eh, si cumplen los requisitos, estudiar por la mañana y trabajar por la tarde o al revés, ¿vale? eh, también el fin de semana la mayoría de estudiantes suelen trabajar. ¿Tú Pilar, qué horario haces? Yo hago algunas horitas entre semana combinándomelo con la escuela. Entonces voy por la escuela por la tarde y por la mañana trabajo y luego el fin de semana es cuando en realidad hago más horas, hago mis 20. Y, uh -huh. y cuando estoy en vacaciones de la escuela aprovecho y pido más horas. Perfecto. Eso es lo que solemos hacer todos, ¿vale? Cuando yo también he trabajado de Nani, he trabajado de todo en realidad estos años y lo mejor es hacer esa combinación entre escuela y trabajo, ¿vale? Eh, las condiciones del visado. ¿vale? veis eh, que tenemos, dependiendo del visado que tengáis, eh, podéis trabajar 20 horas o 40 horas, ¿vale? Esto, la mayoría de gente, eh, que, de nuestros estudiantes, que es un 90%, vienen con un, una visa, con un curso, perdona, helicos o con un curso BED, que ahora os explico lo que es, ¿vale? Un curso Helicost son los cursos de inglés y el curso BED es estos cursos que hacemos de business, marketing... Y todo otro tipo de cursos, ¿vale? Con cualquier visado que vengas a hacer un curso de inglés o de bed solo tienes puedes trabajar las parejas, perdona, estamos hablando de visa de la pareja que me he liado, eh, solo puedes trabajar 20 horas a la semana. En cambio, si vienes como pareja también y estás estudiando, tu pareja un máster, puedes hacer estudiar 40 horas, ¿verdad, Paula? Tú sabes más de esto que yo. Trabajar sí. Eh, digamos que cuando una pareja viene y una de las personas que digamos la titular de esa visa eh, está haciendo una maestría bajo una visa que es la 573, digamos que su uh -huh. pareja tiene el derecho de trabajar tiempo completo en lo que quiera, no tiene restricciones laborales, es como tener un, un, un permiso de trabajo completamente igual a cualquier otro sponsor. Vale, perfecto. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que cuando llegues a Australia con este visado de estudiantes, si llegas dos semanas antes o tres semanas antes de tu curso, no puedes trabajar legalmente hasta el día que empiece tu curso, ¿vale? Esto es muy Y tu pareja tampoco. Tu pareja. Y tu pareja tampoco, ¿vale? Con lo cual, si tú llegas a, se a Australia el 1 de septiembre eh, y tu curso empieza el 20 de septiembre, tú no puedes empezar a trabajar... Eh, no puedes empezar a, traba a trabajar hasta el 20 de septiembre, ¿vale? Esto es muy importante también que lo tengáis en cuenta, porque hay muchos estudiantes que se pueden trabajar muy rápido y eso no es legal, ¿vale? Um, vale, siempre hablamos del nivel de inglés. Eh, mucha gente cuando, cuando nos contacta le preguntamos, ¿qué nivel de inglés tienes? Y le dice, medio, medio, medio, medio. A ver, ¿medio que es medio? ¿vale? Eh, cuando llegues a Australia te darás cuenta, y en muchos casos, que nuestro nivel de inglés medio, sobre todo hablo ya tanto españoles como latinos, ¿eh? Eh, Cuando llegas a Australia el acento es diferente, ¿vale? Entonces cuando llegas allí te das cuenta de que eh, quizás no sabes tanto como te pensabas, ¿vale? Claro, tú vas a pedir trabajo y tienes que tener en cuenta eh, tu nivel de inglés, ¿vale? Sí. Si tienes un nivel de inglés bajo, evidentemente, solo te va, te va, o sea, puedes probar a trabajar en cocinas, limpiando, en hoteles, pero Cualquier no puedes con trabajar. que no tenga customer service, que no y le exacto, toque relacionar. Exacto, o sea, por ejemplo, si tú eres camarero, que ya lo ponemos en un nivel intermedio, tienes eh, que entender lo que te están pidiendo, con lo cual, si no eres capaz de entender eh, a un australiano... Es mejor que empieces con un trabajo eh, pues eso, un poquito más, eso, que no tengas tanta eh, tanto contacto ¿no? con, con las personas y no te preocupes porque evidentemente el inglés cuando estés aquí te mejorará, no solo por el curso, sino porque la vida allí esperemos que puedas vivir con, con extranjeros, ya no solo australianos, sino cualquier persona de habla inglesa, eso es otra cosa que siempre decimos, cuando vives australiano no te vayas a vivir con con gente habla hispana y así mejorarás tu nivel de inglés, ¿vale? Y alto, si tienes un nivel alto, pero alto me refiero alto, es decir, alto como negociación. Siempre digo lo mismo, ¿qué es alto? Pues imagínate tu trabajo que haces en tu país, pero en inglés. ¿Eres, ¿Eres psicólogo en tu país? Vale, cuando atiendes a un paciente tuyo, eh, lo, ¿lo podrías atender en, en inglés? Igual, hacer un informe en inglés, escribir si eres periodista una nota de prensa en inglés trabajar en un en un banco en inglés si es que sí adelante puedes irte a buscar un trabajo cualificado ¿vale? si es que no ni lo intentes es que no vale la pena porque te van a sentar delante de, de un señor a hacerte una entrevista y no te vas a enterar de nada con lo cual haces perder el tiempo a esa persona y también te pierdes tú mismo el tiempo vale eh, por ejemplo eh, Pilar tú qué trabajas en una tienda ¿De, de qué tipo de tienda trabajas es una tienda de ropa que venden trajes y venden también ropa casual. Pero la verdad, lo que te estoy. Tienes razón, porque al principio eh, empecé a trabajar en restaurantes porque mi nivel de inglés no era tan bueno. Entonces me tocaba un poco hacer de runner. Eh, runner es la persona que lleva los platos a las mesas. Entonces no te toca tanto hablar con, con los clientes. Es un poco más servir. Y, y cuando mi nivel de inglés estaba mejor, pues ya empecé a hacer de camarera. Eh, eh, bueno, tomaba las órdenes y todo, y después no, mi, mi nivel de inglés era mejor ahí ya conseguí trabajo en una tienda de ropa, porque ahí sí que te toca mucho hablar con el cliente hacerle preguntas, ver qué quiere y entonces es un poco más complicado porque tienes también que saber el vocabulario de la ropa, eh, bueno todo eso ¿y cómo hiciste para conseguir tu primer? Porque ¿qué nivel de inglés tenías cuando llegaste a Australia? pues cuando llegué bajo el bajo de que ah. estamos hablando ahora, eh, hice el ayer que el y, mío, ¿no? y tenía sí, cuatro y medio o cinco ahí rascadillo y, sí. y entonces sí, al principio pues eso me tocó en restaurantes, además empecé en un, un restaurante que era de latinos, eh, mexicano, entonces un poco también me ayudó a estar más tranquila, a hacer un poco de dinero y luego ya quise cambiar a un, un restaurante más de australianos y tal porque bueno, la idea era hablar inglés, no era hablar español. Sí. Entonces, claro. sí, pero ahora, bueno, ahora ya tengo un intermedio. ¿Y cómo, cómo conseguiste tu primer trabajo? ¿Qué es lo que hiciste? La, la verdad, el otro día estaba pensando, digo, para la charla, digo, a ver, voy a ver cómo he conseguido todos los trabajos todos todo este tiempo. Eh, y estaba pensando, y la verdad, en mi situación, todos los trabajos que he encontrado han sido por contactos. Todos. O sea, he hecho currículums y todo, pero eh, lo que quiero decir que es súper importante en España y en cualquier sitio, pero aquí en Australia me da la sensación de que más los contactos, todos los que he encontrado amigos de amigos que, que saben de alguien y tal y te pedan un toque y te llaman, básicamente contactos. Sí, eh, es una de las cosas que siempre decimos, ¿no? que cuando llegas a Australia, claro, la gente se estaba preguntando, pero ¿qué contactos? Si llegas a Australia que sí. Claro. El tema es que eh, la gente cuando llega a Australia, y esto te lo digo, hablo con muchos estudiantes y yo creo que es un, una cosa generalizada, ¿vale? Llegan a Australia, y ¿qué pasa? Estás cansado por el jet lag, estás desconcertado, además no hablas inglés, no tienes mucho dinero y te apresuras, o sea, quieres eh, conseguir trabajo a la de ya, no tienes casa. Entonces, todo genera un agobio eh, general, generalizado entre los estudiantes. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, lo más importante es empezar el curso y en ese curso vas a conocer a mucha gente, ¿vale? Que ya vive en Australia, que ya trabaja, que ya tiene contactos. Y luego es muy importante, en un post que escribí hace nada eh, en mi blog, que hablaba de la vergüenza, ¿eh? de la vergüenza de hablar inglés por nuestro acento y por nuestro... Eh, Evidentemente el inglés, eh, cuando llegas allí, y yo soy la primera, yo llegué a Australia y me daba vergüenza hablar inglés porque no sabía hablaba como un indio, pero hay que ponerle, hay que echarle morro, ¿vale? porque evidentemente las cosas allí no van a ser fáciles, hay que echarse a la calle e ir a buscar trabajo a puerta fría. Y es eso, eh... preguntarle a todo el mundo, contarle a todo el mundo que estás buscando trabajo, a todos los amigos que conozcas, preguntarles sí. en qué trabajan, dónde, si hay cupos donde ellos están trabajando, porque así es como consigue uno trabajo más fácil con alguien que ya lo tiene. Y cuando sí. menos te lo esperas, Exacto. alguien te llama y te dice, mira, tengo sí. esto, y ya está, y ya lo tienes. Sí. Lo, que hay que, lo, lo que yo siempre digo a todos los estudiantes cuando llegan allí y aquí, yo creo que, Vamos, yo en España nunca lo había hecho, yo nunca había ido a echar currículums, ¿por qué? Porque tenemos Infojobs, tenemos el, el, la otra que nos sé si llama Monster o no sé qué. Bueno, yo buscaba siempre eh, trabajos online. En Australia no funciona así, ¿vale? En Australia, el 90% de nuestros estudiantes cuando se van hacia Australia tienen un nivel de inglés bajo o intermedio, con lo cual lo que tienen que hacer es salir a la calle y coger la calle principal, preguntarle a su colaborador en cuanto llegue, oye, ¿dónde están los bares? ¿Hacia dónde puedo ir? Ir a la calle y puerta a puerta ir dejando currículum. Evidentemente, tenéis que tener cuidado, y siempre decimos lo mismo, porque gente se pone a enviar currículums eh, o a, a entregar currículums en si no la punta. Ir a los bares y a los restaurantes cuando no haya gente. Preguntar por el manager, no le dejéis el currículum a cualquiera, ¿vale? Coger... Te preguntáis por el manager, que no hablas inglés, prepárate un speech, prepáratelo, dile a alguien que te lo escriba en un papel y prepáratelo. Y cuando entres adentro y hayas conseguido hablar con el manager, sé sincero, ¿vale? Eh, ahora hay mucha, veo que mucha gente nos pregunta por el currículum, ahora lo vamos a explicar, ¿vale? El formato y la letra o voce, o sea, que no os preocupéis. Eh, muy importante, ¿eh? <ríe> muy eso, muy importante ¿eh? Eh, súper importante, ¿eh? ¿vale? Y que eso quede claro a todo el mundo, hay que ser sincero, ¿vale? Hay que ser sincero. Si tú no hablas inglés, a ver, tampoco le digas que no hablas Bueno, sí, yo creo que al final es que lo van a ver, ¿vale? Mm. Es sonríe, es verdad, es verdad, tienes que sonreír, entrar ahí y decirle la, al, al señor, señora, al manager que esté ahí que tienes muchísimas ganas de trabajar. ¿Vale? Y que no eres el mejor hablando inglés Pero que aprendes rápido Que estás dispuesto a trabajar de lo que sea Eso es lo más importante Ser sincero ¿A ¿vale? ¿qué te y pasó ser... eso, no Marta? Así encontraste tú tu primer sí, trabajo sí. ¿Cómo fue el primer trabajo con la familia? Pues eh, pues todavía y, y es motivo De, de, de burla todavía <risa> Entre la familia Todavía se bien de mí Y explican mi caso a sus amigos siempre cuando Pero Explícales que persona. ellos no conocen o sea, tú llegas la primera vez sin inglés. Sí, yo, yo llegué y yo no hablaba nada. Entonces, yo vi un anuncio en el periódico local de que buscaban eh, Chica de la Limpieza eh, en su casa. Entonces, yo solo había un teléfono. ¿Cómo voy a llamar yo por teléfono? A ver quién habla por teléfono con los si no entiendes nada. Entonces, pero yo dije, yo necesito trabajar ya, con lo cual llamé. Y como la señora, que esta es mi madre australiana, se llama Amanda, Amanda vio que no hablaba nada inglés, me dijo, envió un mensaje con la dirección. O sea, ella accedió a, yo creo que le hice gracia por teléfono porque no entendía nada, y me envió su dirección. Eh, me fui a la entrevista temblando, me temblaban las piernas, me temblaban las piernas literal, sudando, del miedo que pasé eh, por, por, por el hecho de sentarme delante de alguien y no entender. Pero pues me abrían las puertas de su casa, me senté en la terraza, me acordé de toda la vida y esa señora hablaba de yo no entendía absolutamente nada de lo que me estaba diciendo. Me presentó a sus hijos, me, me enseñaba la casa, yo me iba riendo y, de, y al final le dije las palabras como yo supe decir, no entiendo nada, tengo mucho ganas de trabajar, necesito trabajar y no te voy a fallar, yo voy a venir aquí las horas que tú necesites. Y me cogieron y ahora se ríen de mí porque me, yo, ahora ya han pasado muchos años, ¿no? pero todavía son íntimos amigos míos y, y durante... Dos o tres años me decía, yo le decía, pero ¿cómo es que me cogiste a mí, no? ¿Cómo es que me cogiste Y no me entendía, Yo te entendía y me dijo, pues Marta, por, porque no parabas de reír, ¿sabes? Porque te reías de ti misma de lo, de lo, de lo mal que hablabas en inglés y, y, y sabía que mis hijos se, se lo pasarían bien solo oyéndote reír, porque es que mi risa no me voy a poner a reír ahora, pero me estás haciendo un, un poco escandalosa. No, no no, no ir hoy. Oye, que me estoy enrollando. Eh, pues eso, es un ejemplo, ¿no? Que te quiere decir que si yo en ese momento no hubiera llamado porque hubiera pensado, es que no entiendo nada de lo que me van a decir, nunca hubiera conseguido ese trabajo. Entonces hay que ponerle ganas y decir, da igual, o sea, inténtalo, el no ya lo tienes, inténtalo, vuelve, que no te cogen, que no te llaman de ningún sitio. Vuelve, coge atrás vez los currículums, imprime 50, pateate la calle y ya verás cómo te estarán llamando. En Australia hay trabajo, no cualificado, pero hay trabajo, sobre todo en Sydney. Y os lo puedo decir, nuestros estudiantes, el 100% que quiere trabajar, está trabajando, ¿vale? En Sydney y en otras ciudades costará más o menos, pero si tú buscas, encuentras, ¿vale? ¡Hala! Si buscas sentado delante de tu ordenador, en el Gumtree o en el SIC o todas estas páginas que tienes a millones de personas aplicando para el mismo trabajo, no vas a conseguir trabajo, ¿vale? Eso que quede muy, muy claro. Sobre todo, otra cosa que pone aquí, la tip número 3 lo otro ya creo que ya lo he hablado es que no hablas cero, cero, de cero, cero busca restaurantes españoles o latinos como hizo eh, Pilar, ¿vale? Mm, eh, es allí mejor. te atenderán en castellano, eso es lo mejor Busca, y los hay, los hay en todas las ciudades, ¿vale? En sí, todas en las toda... ciudades hay restaurantes latinos, hay uno que se llama Movida, que está en, en Melbourne, en Sydney, hay un montón. Eh, y no solo españoles, mexicanos, españoles, incluso italianos, que todos aquí, si sabes es castellano, sabes un poco de italiano y seguro que le puedes sacar eh, partido, ¿vale? La cuestión es que tú en Australia vas a estar solo, ¿vale? Porque tu colaboradora te ayudará, pero no te va a buscar trabajo. Eh, tienes que sacar todas tus armas a reducir, ¿vale? Eh, el currículum... No, Devuélvete ¿no un segundo porque estábamos hablando antes del tip número 2 y en el tip ah. número 2 hay algo que es muy relevante porque yo veo muchos currículums de estudiantes que me piden consejos y realmente ponen en el currículum la experiencia laboral que tenían en España o en Colombia, entonces, por ejemplo, si eran psicólogos o si eran periodistas ponen no sé, he hecho tres cortos audiovisuales, escribía para tal periódico, pero están aplicando a una posición de cocinero o de runner o en la cocina haciendo kitchen hand. Entonces esto hace que no concuerde lo que ellos están poniendo en su currículum con lo que quieren hacer. Eh, es mejor poner experiencias laborales en el sector en el que estás buscando, si ya sea de cero entonces poner tres trabajos de mesero, y poner que tienes una calificación en parte en la parte de educación, pero no necesariamente hablar de los trabajos calificados que tenías en España. Exacto, o sea, el tema es, nosotros tenemos currículums hechos, que quien quiera puede disponer de ellos, nos enviáis un email a fellow.oc.com con el, el subject o, ¿cómo se dice en castellano? El asunto, el asunto, eh, eso. Eh, currículum y os los podemos enviar, tenemos ejemplos hechos de currículum de camarero, de limpiador de, de mudanzas, de tal. entonces lo que podéis hacer es coger partes del currículum, a ver, lo que quiere decir Paula es que si tú te va, estás buscando trabajo de camarero no hace falta que le pongas que has sido psicólogo durante 800 años en 300 empresas diferentes porque no les importa, sí que les importa que hayas estudiado el, el grado de psicología, con lo cual pon tu formación pero céntrate en poner experiencia en lo que estás buscando. Acá nos preguntamos no limpi... algo clave y es que, y si no la tienen, si no tienen esa experiencia. Vale, si no tienen. Yo sinceramente no había trabajado de limpiadora nunca en España. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en España, y hablo España, hablo Latinoamérica, normalmente eh, tenemos nuestro, nuestro título universitario o no, o formación profesional o lo que sea y tenemos experiencia en qué en, en, nuestra, en nuestro sector Pocas veces Nuestros estudiantes han limpiado alguna vez En un hotel, ¿vale? Miente ¿Vale? O sea, sí, sí sí Son mentiras piadosas para Conseguir salir adelante, ¿vale? Entonces, eh, no te digo Que le pongas que tienes 300 años de experiencia Evidentemente, pero oye, pon que has Trabajado anteriormente limpiando eh, Un bar o lo que sea, invéntatelo Un poco, ¿vale? O sea eh, si tú vas allí diciendo que has trabajado eh, durante tres años en un departamento de comunicación como yo había trabajado y nunca he servido una mesa, nunca he limpiado, nunca he hecho de canguro, no me va a coger nadie. Yo a Amanda le dije que había hecho de canguro durante muchos años, en, mi, en los veranos, nunca había hecho de canguro, pero luego le dije la verdad. Pero es que es que si, si tú eh, pone, no pones que has limpiado en ningún sitio, a ver, ¿quién no sabe limpiar? Todo el mundo sabe limpiar, ¿vale? Eso nos enseña, es ponerse eh, a remangarse y limpiar y hacer camas. Esto todo el mundo, no hace falta tener una super experiencia y si, y si es un sitio que también los hay, que son más, más lujosos, que también los ha pasado, enseñan, que hacen un training. O sea, tenemos un compañero Uri en Australia que ahora lleva un montón de limpiadores de españoles, que contrata siempre a españoles, él es español también, y cuando tú entras, eh, como son casas de lujo, te hacen training. Y, oye, eh, no es muy difícil, no hay que ser, ¿vale? Eh, y lo mismo cuidar, cuidar niños. Eh, oye, para cuidar un niño tampoco, o sea, a ver, te tienen que gustar los niños, ¿vale? Pero son cosas que no necesitas mucha experiencia, ¿vale? Así que, que en esto, a ver, son mentiras piadosas para conseguir eh, sobrevivir, para conseguir... se llama sobrevivir exacto supervivencia, vale eh, es la en español ah. eh, no, es que voy leyendo el chat y, y me, me, me desconce, me, me pierdo un poco es que alguien preguntó que era canguro entonces estábamos poniendo que es nani, ah, niñera de pronto es ah, alguien sí, colombiano sí. o alguien de otra parte, yo no hablo sí, es que si es curioso caso. porque en España decimos canguro que es canguro que es ¿eh? Más que ah, mira, del 100. norte de Argentina, Diego. Ah, es ¿qué preguntó? Y en Argentina. ¿Qué envidia? Hola, Hola Diego. <risa> eh, vale, pues, ay, perdona, que nos hemos pasado. Paula, ¿tú qué has hecho más? Eh, Paula, además estudió, ¿qué estudiaste, Paula? Tú? Yo comunicación. No, no, pero en Australia. Ah, relaciones públicas y marketing. Vale, cuando estuviste en la universidad, hicieron también una chapa, ¿no? O sea, el currículo Miracol. Sí, tenemos, eso? digamos, en los másters se enfocan mucho en enseñarle a las personas a hacer los CVs y, lo, y los cover letters para poder presentar a trabajos Pero en el caso de trabajos uh -huh. no calificados para estudiantes, hay una serie de consejos claves que hay que tener en cuenta. Y es no hacerlos largos, máximo una o dos hojas, si se puede en una hoja mejor. Eh, incluir experiencia laboral relevante al trabajo al que estás aplicando, que era lo que hablábamos ahora. Eh, no tener miedo de que la CV sea diferente en algún momento, o sea, tener, que tenga un diseño bonito, pero no incluir foto. La foto solo incluye si vas a, eh, a, a hacer algo que tenga relevancia con tu físico, como ser modelo o niña de protocolo, de estas que hacen patrocinadores, o sea, no, no es necesario poner la foto redactar bien el perfil profesional, que es ese primer párrafo en el que dices quién eres y que eres responsable y que estás comprometido, ese perfil de pronto está bien que se lo mandes a un amigo que hable inglés bien o a alguien que conozcas eh, para que te revise, que no tenga errores de ortografía, porque eso sí puede ser algo muy grave, y pues poner tu disponibilidad, entonces normalmente en los highlights de arriba es bueno poner yo estoy disponible eh, las mañanas y los fines de semana de acuerdo al horario que hayas escogido con la escuela, si escogiste el horario de la mañana pues poner que estás disponible por la tarde y los fines de semana la verdad es una cosa que sí va a tocar en cualquier trabajo no calificado en Australia y es bueno a dejar claro que estás disponible los fines de semana, por ejemplo en retail como lo que trabaja Pilar que se entiendas y todo esto Pilar, ¿verdad? que te toca trabajar en fin de semana es casi que un compromiso Sí la verdad que esos tipos de trabajo no te salva del fin de semana. Y es bueno que sepan que estás disponible porque mucha gente no lo está y les gusta verlo. Y además, en algunos, bueno, al menos en retail, no te, no pasa tanto en hospitality, que es en los bares y restaurantes, pero en retail sí que te pagan más. El domingo te pagan casi el doble, entonces también vale la pena. Sí, cuando yo llegué a Australia también estuve trabajando, vendiendo en una tienda también en Bondi, igual que tú, en el mismo centro, en el mismo shopping center que Pilar. Y los domingos me pagaban 34 dólares la hora, que es muy sí. bueno. Y en días festivos, como los lunes y cosas de estas, pagan es casi 50 dólares y 56 dólares la hora. Es una locura. El retail sí. es muy sí. bueno para la gente que tiene un nivel intermedio. Oye, ¿y cuál es, el, eh, cuál es el, la media que se paga en Sydney eh, para, por trabajar, ¿no? por hora, eh, si no es festivo ni nada de esto? De 18 a pues, 22, um... diría yo tú. Sí. sí. ¿Qué habéis dicho? Perdona. De 18 a 22 dólares la hora, dependiendo, 18, los que son menos buenos, o sea, los que son mal pagos, y 22, yo haría que es una media justa para un camarero o una persona en una tienda. Vale. Para que os hagáis una idea, la gente que estáis escuchando, eh, tener en cuenta, pongamos que cobráis una media de 20 dólares la hora, ¿vale? Entre 18 y 22, pongamos 20, así eh, lo, lo redondeamos. Trabajáis 4 horas al día, con lo cual son 80 dólares más o menos al día, ¿no? Y por cinco días, pongamos, más o menos, estamos hablando de que podéis ganar trabajando media jornada en un bar o en una tienda unos 450 dólares a la semana, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? Entonces, eh, os da una idea eh, de que mensual, que en España hay temas mensuales, pues casi llega a los 2.000 dólares, ¿vale? Por trabajar media jornada, con lo cual eh, está bastante bien, ¿vale? Eh, también tenéis que tener en cuenta que Australia es muy caro, ¿vale? Que no es barato. Ni es fácil ni es barato, ¿vale? Que quede bien claro eso. Eh, pero con dólares a la semana pides. para tu habitación, comes y te puedes ir a tomar una cervecita. No, no unas cuantas, pero sí que una. ¿vale? Uh -huh. entonces eh, tenéis que tener en cuenta que eso, que los salarios trabajando media jornada puedes vivir. Sigue tu Paula, uh -huh. con el currículum. En la cover letter, esto es algo que no sé si en España existe pero en Colombia no existe y es una carta que uno pone antes del currículum, esta carta tiene digamos información relevante para la posición en particular que tú estás aplicando y la verdad se usa más en trabajos cualificados que en los no cualificados, si la quieres hacer para un trabajo no cualificado es puntos extra pero no es necesario. Pilar, ¿tú hiciste alguna para alguno de tus trabajos o...? Y yo hice algunos internships en marketing, entonces sí que me tocó hacer cover letter. Entonces es eso, es como para trabajos más calificados, eh, sin embargo, por ejemplo, si están eh, aplicando man. una tienda, veo eh, eh, creo que lo preguntan si sí, es la carta de presentación, ¿vale? Eh, la cover letter es la carta de presentación en español. Exacto. <risas> y para trabajos no calificados, digamos que, o para internships, eh, la recomendación es que sea de una página y que se distribuya de cierta forma en tres párrafos, el primero que sea llamar la atención de por qué te atrae ese puesto, esa organización o esa industria en particular, eh, después un segundo párrafo que demuestre por qué eres adecuado, o sea, qué estudios tienes o qué tipo de experiencia tienes que sea relevante para esa posición específicamente, y después una conclusión muy breve que tenga, qué tienes tú para aportarle a la empresa y por qué puedes cumplir con las expectativas de ese trabajo, estos tres párrafos los debes sacar del anuncio, entonces por ejemplo si estás leyendo un anuncio en una página web va a decir los requisitos que quieren que tú tengas, entonces con base a eso debes montar eh, la carta de presentación, con eso coges los objetivos que ellos han, ellos han puesto unos objetivos que sea por ejemplo, eh, que sea muy bueno en comunicándose, en relaciones interpersonales, entonces siempre asegurarse de subrayar esos adjetivos y cuando estés escribiendo la cover letter, incluirlos de a poco en los párrafos para poder tener eh, una similaridad, digamos, con lo que ellos habían publicado y lo que están buscando. Nos preguntan si tenemos modelo de carta, tenemos ¿verdad? Ver, Paula, ¿Podemos enviarla? Sí, ¿La podríamos enviar? me decir? Enviar un email eh, que necesitéis un modelo de, de currículum y carta de presentación, eh, nos enviáis un email, a arrobaos y y os enviamos, ¿vale? Sin problema. Eh, otra cosa, eh, sobre todo no sé cómo funciona en Latinoamérica, pero en España, muy importante lo de la foto, que ya lo ha dicho Paula, ¿vale? En Australia no se pone foto, no pongáis foto porque eh, la gente alucina un poco cuando ponemos nuestra cara ahí en el currículum. En España es típico y sin foto. No está bien visto, pero en Australia es lo contrario ¿Vale? Así que no lo pongamos eh, Ya está, ¿no? La cover letter, Paulis Sí, ya, listos Vale, luego cuando iréis a Australia y tenéis Encontráis el, el Encontráis trabajo eh, Tenéis dos formas de cobrar ¿Vale? El tax file number Que sería como el número de la seguridad social Y el ABN, ¿vale? Que sería como ser autónomo ¿Vale? En facturar el mismo Buenas noticias, en Australia ser autónomo es gratuito, no como en España y no sé, ¿en Colombia qué, Paula? ¿Puede ser autónomo gratuito? Tiene el mismo, el mismo tema de los impuestos, que acá oh, hay que pagar impuestos y son más fuertes, por ejemplo, con el Tax File Number los estudiantes no tienen que pagar, o sea, pagan impuestos mientras están trabajando, pero al final del año fiscal, que es cada junio, les devuelven todos esos taxes que pagaron por tener visado estudiante y ganar menos de 18 mil dólares. Mientras que con el ABN van a tener que pagar impuestos sobre lo que ganaron. Pero digamos que en un momento dado se compensa porque con el ABN mejor dicho, se compensa un poco si ganas más de 18 mil dólares. Si no, el Tax File Number es una buena opción porque te devuelven todo lo que te hayan cogido de impuestos Vale, entonces lo que hacemos también es cuando llegáis aquí eh, tramitamos el Tax File Number, ¿vale? Todo se hace online. Como digo, no tiene coste vale eh, Es gratuito y nada más llegar, eh, también lo puedes pedir a tu agente o colaborador que, que os ayude a, a, a tramitarlo. Sí es requisito indispensable para trabajar en Australia un tax number. Es decir, si tú vas a un, a un bar a trabajar y de esta manera o no te la limpiar, bueno, limpieza muchas veces te hacen hacer ahí bien ¿eh? y te hacen facturar como si tú fueras autónomo. Es decir, tú facturas a la empresa. Pero los, en los bares, normalmente, lo primero que hacen es pedirte el tax fire number, ¿vale? Dos cosas en los bares. Otra cosa que no sale en esta presentación, porque, bueno, tampoco es que sea súper relevante, pero si vais a trabajar en un bar, también te piden el... ¡Uy! se me ha ido? ¿Cómo RSA. el... Eso, el RSA. el RSA, ¿vale? Exacto. Es un titulín que te sacas online. Depende del estado en el que vives, es online o presencial, pero es durante un día... Eh, te hablan de, de ser, servir alcohol responsablemente, sería un poco la traducción, ¿no? Te explican la importancia de no servir a alguien que haya bebido demasiado alcohol, te, te explican un poquito eh, los grados de alcohol de cada cerveza, bueno, un poquito de todo. Súper importante, os lo van a, pe a pedir en todos los bares en los que se venda botellas de alcohol, cerveza, lo que sea, te van a pedir el 6 ¿vale? Se llama RSA. Lo digo para, para alguien, lo, ahí estamos, RSA, ¿vale? Eh, es decir, lo primero que te van a pedir en un bar es el RSA y el Tax Find Number. ¿Tax Find Number tarda, qué, una semana chicas? Se puede demorar de una semana pero hasta 15 días, entonces yo creo que lo mejor que uno puede hacer es que cuando uno llega y, y tiene ese plazo que no puede trabajar, pues lo va pidiendo uno y eso llega directamente a la dirección que uno ponga eh, y ya cuando lo tengan pueden empezar a trabajar. Vale, luego hay que diferenciar entre un bar eh, que se sirve alcohol y una cafetería. Normalmente las cafeterías en Australia no sirven alcohol, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es, son eh, las, los permisos para servir alcohol, eh, es, su, son súper, súper extremadamente caros. Entonces, eh, los que venden café, que las cafeterías salen de 6-7 de la mañana a 2 del mediodía, y a las 2 cierran y ya no vuelven a abrir hasta el día siguiente, 2-3, dependiendo del sitio, dependiendo de la zona, dependiendo de lo turístico que sea ¿vale? Pero en los bares en los que se sirve alcohol tienen que tener una licencia especial. Y toda la gente que trabaja en un bar en el que se sirva alcohol tiene que tener el RSA, ¿vale? Cuando lleguéis a Australia, ahora todo esto suena chino, pero ya veréis que todo el mundo lo hace y es, es muy común, ¿vale? <coughs> eh, bueno, hablamos un poco de... de eh, no sé si lo habéis visto, si estáis todos suscritos a nuestra newsletter, pero tenemos una newsletter nueva que empezamos hace un par de meses, ¿no, Paula? ¿Cuándo empezamos esta newsletter? Sí, hace un par de meses. Exactamente. Eh, en el que ponemos, buscamos nosotros mismos ofertas de trabajo que creamos que pueden ser interesantes para vosotros, los que vais a llegar a Australia o los que estáis en Australia. ¿vale? Eh, os animo a que las sigáis, a que os suscribáis, porque tanto Paula como el equipo de marketing, María, Isa, eh, buscan ofertas para vosotros, ¿vale? para que os sea más fácil encontrar trabajo. ¿vale? Eh, es muy importante el trabajo del colaborador como ¿Vale? El colaborador, la Pilar, tenemos a una colaboradora aquí con nosotros, eh, para que se oriente, ¿vale? Lo que tenéis que tener clarísimo, ¿vale? Que eso es mucha gente que se confunde, es que el colaborador, ya lo, lo digo muchas veces así y a todo el mundo le suena fatal, pero es la verdad, el colaborador no es tu madre, ¿vale? Entonces, eh, el colaborador te va a ayudar y Pilar cuando tú llegues estará allí, te explicará, te recibirá para que estés tranquilo, te ayudará, te explicará qué es el Tax Number y el IBN otra vez. Eh, te dirá pues, los mejores sitios para salir, los mejores sitios para vivir, pero no te va a buscar alojamiento y no te va a buscar trabajo. Ella te va a guiar, te va a decir, busca por aquí, busca por allá, te ayudo en un email, te ayuda en un mensaje, te... pero no te va a buscar el trabajo ni en el alojamiento. ¿vale? Sí que es verdad que con el alojamiento ayudamos un poquito más con el tema de que si llegas a Australia y no sabes eh, hablar inglés, que es un poco difícil. Eh, que te comuniques con los caseros, ¿vale? Entonces ahí intentamos ayudar un poquito más. Lo que sí que hace el colaborador también es ayudarte cuando llegas con la cuenta bancaria. Cuéntanos, Pilar, yo qué sé, alguien que hayas... ¿Has recibido a alguien eh, recientemente? Sí, he tenido, he tenido una pareja de estudiantes hace unas semanitas y, y súper bien, son de Barcelona, Mireia y Carlos. Y, ¿Sí? y nada, vamos a hacer la cuenta bancaria, móvil, todo y... Y lo que dices tú, eso, bueno, no somos tu madre, pero yo, o sea, al menos intentamos ayudar en todo lo que podemos, dar truquillos, decir, por lo que has dicho tú, que, cuáles son los mejores sitios para salir, dónde encontrar trabajo. Y obviamente yo si me entero de algo, que tengo muchos amigos en, en bares y en restaurantes, yo siempre intento, a los primeros que aviso son los de YouTube. Entonces, si sabemos de algo, pues eso, lo decimos, y si no, pues... Eh, mandamos un email con todos los currículums y cover letters, por ejemplo, que tenemos y, y consejos de cómo, cómo, pues eso lo que has dicho tú, de a qué hora es mejor ir a los restaurantes eh, qué decir o todo eso, entonces, bueno, esta pareja está muy contentos, ya tienen trabajo en el Westfield también, Paula, están ahí en Bondi, ah, arriba sí. en el Level 5 y que los voy a pasar a ver un día voy a comer ahí algo en, ¿En mi break trabajan? en un restaurante vegetariano están los dos ahí y super ¿En serio? contentos o sea, es que guay. los dos bien. y además también querían vivir en Bonda cerquita de la playa también han encontrado un visito con una pareja de suecos y, y también súper bien porque querían hablar inglés así que les ha ido todo perfecto en una semana ya lo tenían todo una semana semana y media ¿Cuánto tiempo consiguieron sí. trabajo? ¿En ¿Cuánto tiempo que acá están preguntando? Pues en eso, parte? en una semana y media, dos semanitas, dos semanitas quizá el trabajo, o en semana y media, creo, sí. Y la casa también súper rápido. La casa antes, primero querían estabilizarse, eh, estar más tranquilos, y, y se pusieron a tope con el trabajo, y súper rápido lo encontraron. Muy bien. Sí, la verdad bien. es que... Pues, sí. eh, a ver, creo que esto que hay... De... Ah, vale, cero, cero. El tema de, de trabajo, sé que tampoco es entrar en la presentación, pero yo creo que, que es una cosa que interesa a mucha gente. En eh, todas nuestras charlas es lo que más se pregunta, ¿no? ¿Qué ciudades son las más recomendables para ir a trabajar? ¿Dónde hay más trabajo? Les pues voy a dar casi muy rápido, ¿vale? Mi opinión, ¿vale? Y lo que yo sé por mis estudiantes. Quiere decir que eso cada uno a lo mejor les dirá una cosa. Lo que yo. Yo cada mes analizo todos los estudiantes que llegan a Australia, absolutamente todos, dónde van y qué estudian, eh, si encuentran el trabajo, cuánto tardan en tener casa, con lo cual más o menos me voy a hacer una idea de cómo está el mercado. ¿vale? Eh, Sydney es una ciudad, eh, que os lo puede decir aquí, la claro, que vive allí y Paula también, eh, pero una de las cosas que más se dice es que es muy fácil encontrar trabajo, muy fácil, dentro de un nivel de inglés, que tengas cara de salir a la calle cada día a buscar trabajo, eh, o sea, que no es muy difícil encontrar trabajo si te espabilas, ¿vale?, eh, y pero tiene un hándicap que es bastante complicadito y la gente se queja mucho de, para encontrar casa, ¿vale?, o sea, que es un poco complicado, que es caro, eh, las casas están muy bien, pero bueno, también si te mueves dicen que puedes eh, acabar encontrando. Luego tienes Brisbane y Melbourne, que siempre los pongo en el mismo pack, que aunque Melbourne sea más grande, creo que te, yo creo que tiene más posibilidades de encontrar trabajo porque es una ciudad más grande, eh, está más o menos a la par, ¿vale? Quizás Brisbane cuesta un poquito más, pero en Melbourne también es bastante fácil encontrar trabajo. Luego tenéis el otro lado, Perth eh, que va muy poquita gente, que es la ciudad que si no quieres encontrarte tantos españoles, yo creo que es donde mejor se está, es mucho más familiar, no tiene tanta movida como puede tener Melbourne y Sydney, pero Perth es una ciudad espectacular también, playas, buen clima, eh, es clima mediterráneo, ¿eh? un poquito, o sea, invierno hace fresquito y en verano hace calor, ¿vale? Entonces, eh, no os penséis que es tropical, la gente se piensa que en Australia no hace frío, hace frío, ya ves cómo van las chicas ahí, Pilar, con cuello alto en Sydney, hace frío, ¿vale? La gente Te está mío. confundida con los, con los 365 días de sol al año y que todo el año es tropical y todo eso es eso no es verdad, ¿vale? Un luego un mito. Fanas, un mito, un mito, exacto. Es verdad que, por ejemplo, donde yo vivo, eh, que está a 800 kilómetros al norte, eh, contra más al norte más calor, no hace el frío que hace en Sydney. Pero también os digo que durante el día puedes estar a 20, 22 grados, 23 en invierno, con lo cual se pues está bastante bien. Pero a la que se va el sol, el sol en África calenta mucho por todos lados, a la que se va el sol hace fresquito, ¿vale? En Brisbane, que todo el mundo dice que es tropical, tropical, tropical, es que siempre hace calor durante el día, pero por la noche hace fresquito también. Tampoco no tanto como en Sydney, pero mmm, la gente no va en chanclas. Exacto, exacto. Luego eh, tenéis otras zonas como Gold Coast, ¿vale? Eh, Byron y Nusa, que también trabajamos bastante. Golcos. Eh, Golcos es, eh, es muy estacional, ¿vale? Porque es un sitio de vacaciones, es un tipo Miami, ¿vale? Eh, si te gusta la movida, hay muchos... Eh, ahí es donde está eh, la juventud, la fiesta, el buen rollo, o se está muy bien, hay playas, surf, pero tenéis que tener en cuenta que también hay invierno y que cuando hay invierno, estación invernal, el trabajo baja, ¿vale? Que no quiere decir que no haya pero quiere decir que baja, la mejor época para ir a, a Golcos es a partir de septiembre hasta junio, ¿vale? Más o menos, pero no quiere decir que de julio a septiembre se no haya nada, simplemente eh, como no hay tanto turismo porque es invierno pues evidentemente baja, ¿vale? Eh, el fresquito en Golcos que veo que por ahí también dicen, uy, en Melbourne Claudia, en Melbourne hace, o sea en invierno hace un frío, increíble en verano puede hacer un calor, increíble o sea, en Melbourne es eh, las cuatro estaciones del año en un día, seguro que lo habéis oído, y eso pasa, ¿vale? Pasa de verdad, de verdad. Eh, que puedes, la, verdad, te puedes levantar y que esté nublado y que haga frío y luego a las 12 del mediodía que haga un sol que no te puedes aguantar y estar a 40 grados, eso lo he vivido, o sea que es real, ¿vale? Pero en invierno hace frío, frío, frío. ¿vale? Eh, si no te, te gusta el frío, me gusta. Es como 4 grados, o sea, porque en este momento Brisbane, por ejemplo, son las 8 y media de la noche, Brisbane está a 14, a 14 grados, Sydney a 10 y Melbourne a 8 o 7. Mm. Entonces, sí, sí, poco? o sea, sí, sí, va bajando conforme te vas yendo al sur, ¿vale? Luego está, eh, que me voy a parar a hablar, que es Byron Bay y Musa, ¿vale? Que son pueblos muy pequeños que sinceramente no... Eh, si, lo que vas, eh, si lo que te apetece es ir a pasártelo bien y a surfear y, y a estudiar inglés, sitio ideal. ¿vale? Ahora, si buscas trabajo, ahí no es tu sitio. ¿vale? Está lleno de gente, cada vez hay más gente y es muy difícil encontrar trabajo. Muchos estudiantes acaban viendo por ese motivo. ¿vale? Contar que Byron Bay y Nusa son pueblos muy pequeñitos, ¿vale? que tienen dos calles. ¿vale? Entonces, no, no, sé, no, no es muy recomendable. Eh, veo que preguntan Bondi. Bondi está en, en Sídney, ¿vale? Está dentro de Sídney, a unos 30 minutos, ¿verdad, chicas? Que yo me pierdo. Pero sí, sí, sí. Eh, Ay, es, el, es el mismo clima que Sídney. Eh, lo bueno es que Bondi tiene olas. ¿vale? No sé si puedes claro que eso es un gran. Mucha gente que va a Australia solo por eso. Bueno, que me estoy yendo con algamas. Eh, volvemos a trabajar por Australia. Realmente tampoco hay mucho más que decir en esto. Eh, ¿tenéis alguna, si tenéis alguna pregunta específica... Ah, Adelaida, veo que me preguntan a Adelaida. Bueno, es que nunca lo nombramos porque Edith... Edith, Edith, tú eres estudiante, ¿verdad? O te visto yo he leído algo sobre <risa> Me No suena Sí, Sí, sí. Eh, sí es algo, algo estaba haciendo yo de ella. Edith, eh, es que no tenemos... Eh, ah, estás en verde, es que no tenemos gente en Adelaida. O sea, tenemos más de mil estudiantes eh, en los últimos dos años y no tenemos, no tenemos a nadie allí. Eh, hubo una vez que un chico nos preguntó y no sé si acabo yendo a estudiar. El tema de Adelaida es que, es que es, me han dicho que yo no he estado, llevo seis años en Australia, es la única ciudad que no he visitado. Me han dicho que es un poco aburrido, pero bueno, teniendo en cuenta que es, puede ser aburrido, pero tú no buscas, si no buscas mucha, mucha fiesta, mucho movimiento, sería un buen sitio para no encontrarte en ningún español, porque que yo sepa, pocos hay ahí. ¿vale? Si hay alguien por aquí que ya gana de la ira, que se pronuncie, pero lo digo. culangata ¿vale? eh, veo que pregunta también. Kulangata es Gold Coast, vale está justo a diez, un cuarto de hora de Surfers Paradise, ¿vale? es el mismo clima, eh, pocas escuelas allí. ¿vale? La gente que estudiase a Golcos tenéis que pensar que Kulangata, de Kulangata a Golcos, o sea, a Surfers Paradise o a South ¿vale? que es donde están todas las escuelas, tenéis un rato. ¿eh? Es decir, que no es tan recomendable, a no ser, creo que tenemos una escuela beta allí. Eh, hay una escuela que hace deporte, ¿vale? pero escuelas de inglés no hay en Kulangata. Y luego es un sitio muy pequeñito para encontrar trabajo. Hay muchas tiendas y quizás en verano podríais conseguir algo y unas playas increíbles y los mejores sports de surf. ¿vale? pero a la hora de encontrar trabajo es como un suburbio eh, de Gold Coast, muy apartado, muy bonito, muy tipo Byron Bay, pero, pero eso, también escasea un poco el trabajo. ¿vale? Eh, mira, en Madi, si sí, vais a estudiar a la escuela Imagine, si sí, está cerca, está en Southport la escuela Imagine, también trabajamos con ellos, está muy bien, eh, estaréis bien ahí. Eh, y luego... Tema de oper que nos preguntan mucho, ¿vale? Eh, ¿Puedes trabajar como au pair? ¿vale? Hay muchas, muchas familias que lo que hacen es hacer un intercambio, ¿vale? Un intercambio, tú cuidas a los niños a cambio de comida y cama. En ese caso, si hay un intercambio y no hay un movimiento de dinero, ¿vale? Solo un trueque, no necesitas visado. Puedes ir con visado de estudiante porque no te están pagando. En el momento en que te empiezan a pagar en principio deberías tener un visado, ¿vale? Eh, y muchas familias te lo piden. pero... Eh, visado puede ser. Sí, sí, visado estudiante, evidentemente. Eh, lo que buscan las, las familias, les encantan las mamis españolas, ¿vale? Que hablen, que hablen español y que, que les hablen español a sus hijos. Por eso me cogieron a mí también. Bueno, a mí me cogieron para limpiar en, en principio, porque claro, como no hablaba español, me decían ¿cómo vamos a dejar a nuestros hijos contigo? no entiendes nada, al final los dejaban conmigo y no os podéis ni llegar a imaginar lo que llegué a aprender, vamos que me enseñaron a hablar inglés, los niños, una niña de 5 años y un niño de 8, ¿vale? ahora ya tienen unos tantos más pero ellos me enseñaron a hablar inglés ¿vale? y la, y la madre lo que quería es que yo les hablara en castellano bueno, imaginaros entre que yo hablaba castellano y ellos inglés, no me entendían ni yo les entendía a ellos, era todo un poco caótico pero es una súper opción ¿vale? Eh, trabajar de nanny y así poder, eh, pues eso, poder sacaros un dinerito, ¿vale? Eh, bueno, eh, en general, eh, también hay, creo que ha habido un momento que alguien ha preguntado temas de webs de, de empleo. Eh, las tenemos todas, ¿vale? Pero volvemos a repetir. Las webs de empleo eh, María, a ver si encuentras eh, algún post, si estás por ahí, encuentras algún post en el que salgan todas las webs y nosotros las compartimos con mucho gusto. Pero recordad que son empleos cualificados en la mayoría de los casos eh, y no. Eh, si no tienes un nivel de inglés, olvídate. No pierdas el tiempo ni hagas perder el tiempo, ¿vale? Si tienes un nivel de inglés buenísimo, vale. Otra cosa que va muy bien es. Eh, que eso lo hacía yo cuando yo no hablaba mucho inglés, es, es en esas eh, webs de empleo, eh, evidentemente, puedes, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, no eres profesora, ¿vale? Profesora. Pues puedes ver eh, anuncios de profesoras, qué es lo que piden, qué es lo que gustan, qué escuelas son, te puedes montar tu propia base de datos, porque salen los nombres de las escuelas, para cuando tengas un nivel de inglés tener esa base de datos. Yo lo hacía, ¿eh? empresas de marketing, ¿vale? Marketing y comunicación. Yo miraba eh, qué es lo que buscaban en esas ofertas, intentaba conseguir, quedarme con el nombre de la empresa, si sale, o básicamente saber, si os fijáis en muchas, entre, en muchas webs de empleo, ya te lo pone directamente, que tienes que ser o resi permanente residente o per permanente, residente, residente permanente o que seas eh, australiano, ¿vale? O sea que es que no me faltan ni que apliquéis a, solicitéis esos tipos de ese tipo de trabajo. ¿Vale? El tema de ser eh, residente queda muy lejos, ¿vale? Para, para la gente que todavía no ha llegado a Australia, entonces no vale la pena entrar en eso. Pero sí que es verdad que si os apetece hacer un poquito de investigación, oye, no está mal saber pues qué pagan, eh, cuáles son los salarios, qué piden, dónde están las empresas, yo se lo veo perfecto. Y además así aprenderás eh, un poco de inglés también, leerás un poquito las... Pues eso, las eh, las ofertas de trabajo. Eh, Algo más que queráis saber, chicos, alguna pregunta? ¿Qué ventajas hay de preguntas, estudiado? Marta? Dime, dime. Pues veo veo que preguntan qué ventajas hay de estudiar y trabajar tarde mañana. Eh, es que dependerá yo creo mucho de, de lo que de lo que de lo que tú. A ver, yo creo que depende más del trabajo, ¿no? O sea, si tú coges las clases por la mañana, buscarás el trabajo por la tarde y viceversa. ¿Vale? Yo no creo que haya ventajas. ¿Tú puedes Pilar, en sí, por ejemplo, que es mejor trabajar por la mañana y estudiar por la tarde o al revés? Bueno, yo, yo lo he escrito antes, creo, pero yo creo que es mejor estudiar por la tarde. Es lo que me ha pasado a mí, que yo al principio trabajaba por las mañanas, ahí estudiaba por las mañanas uh -huh. y muchos trabajos en cafetería, sobre todo, que aquí se toma mucho café, todos los trabajos que te pedían, te pedían el horario por la mañana. Entonces no, no podía. pues me cambié por la tarde, estudio por la tarde unas horitas. Que bueno, no son todo, no es, es de lunes a viernes, eh, tres días por semana, y entonces tengo todas las mañanas libres para poder trabajar. Porque claro, las tiendas de ropa cierran a las seis de la tarde, entonces me, me va mejor estudiar por la mañana y las clases las hago de cinco a nueve, y trabajo, por ejemplo, de diez a dos, algo así. Por ejemplo, vale, que también, también es verdad que, es... que los cursos. Sí, dico... Una, los cursos de inglés, muchas veces los horarios de la tarde son más económicos eh, que los de la mañana, por alguna razón. Y por otra parte... Digamos, hay gente. Eh, sí, exacto. Pero siempre te puedes cambiar eh, pagando un fin muy pequeño que depende de la escuela, pero siempre vas a poder cambiarte si llega a pasar que consigues un trabajo de mañana o de tarde y tienes el horario que no es. Siempre vas a poder hacerlo, no muchas veces, una vez pagando un fin que puede costar 100 dólares o algo así, pero digamos que es factible y es importante como que digas que prefieres al principio, pero puede llegar a cambiar de acuerdo con lo que consigas también, ¿no? Y sí, sí pregunta también por aquí, Frank. ¿La Cali. Sí, Lili. Sí, sí. Perdón, aunque uh -huh. Francisco pregunta que si con las 20 horas semanales del visado de estudiante gana suficiente para vivir y pagarte el curso. Y sí, yo respondo que sí, además... Sí trabajando full time durante tus vacaciones, te da para vivir, para darte el curso, para darte el alquiler y hasta viajar. Claro, depende, de, ¿sabes qué? Que yo siempre digo lo mismo, cuando llegas, eres un pringarillo, ¿vale? yo siempre lo digo, eres un pringadillo. trabajas barato, trabajas en el peor sitio, porque siempre te cogen en el peor sitio, eh, ganas menos, trabajas más, pero es cuestión de arrancar, ¿no? Y ya verás, que llega un momento, que sabrás todos los trucos, los trucos para trabajar, en los mejores sitios, menos horas, más eh, más eh, más caro. Yo, por ejemplo, empecé limpiando en casa de Amanda, la chica que os explicaba esto, y esto es, es, es real. Eh, y la tía me dijo, hostia, tío, limpias bien. Yo no había limpiado en mi vida, pero claro, si ¿sí tú te quieres poner a limpiar, si yo me pongo a limpiar, limpio, vamos. Yo me dejo la casa como una patena. Eso, clarísimo. Eh, la chica me dijo, oye, ¿necesitas más horas? Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, es que la vecina de adelante busca eh, una chica que vaya dos días a la semana. Perfecto, me fui adelante. La Amanda me preguntó, ya no tenía que hablar mucho porque ya me presentó. Y tenía dos, dos días a la semana más de trabajar eh, tres horitas en esta casa. Cuando llevaba un tiempo con esta señora, me dijo, Marta, ¿necesitas más horas? Porque la vecina de al lado... También quiere que alguien para limpiar Y tú eres de confianza y limpias bien Perfecto, ¿qué le dije a esa señora? Que yo, yo trabajaba por 15 Hace 6 años, ¿eh? 15 dólares Ahora mismo poca gente trabaja por 15 dólares Pero yo decía que hacía todo ¿Pero qué le dije a esa señora? 18, 18 la hora Y ahí fui subiendo mi rate ¿Vale? Y en un momento que yo limpiaba yo Empecé limpiando por 15 dólares Y al final ya no ya no limpiaba a absolutamente nadie Por menos de 20 la hora, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como eres de confianza y trabajas en varias casas y limpias bien, final no te la acaban pagando, ¿vale? Porque no que buscarse a otra persona, con lo cual es, es eso, cuando empiezas es un pringadillo, como he dicho, ¿eh? Trabajas barato, nadie te conoce, no conoces a nadie y haces lo que sea por conseguir eh, 200 dólares a la semana. Cuando pasa un poquito de tiempo, oye, te tienes que valorar y vender. Yo he llevado un año limpiando, era una experta en limpiaría, con lo cual a 15 dólares son, ¿vale? Es, eso es una, una de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Alguna pregunta a ver, mi nivel de inglés es muy bueno para aplicar un visado estudiante, ¿qué opciones de cursos tengo? Eh, eso, a ver, mira, Leticia, Leticia, eh, pues tienes muchas opciones, ¿vale? Si tu nivel de inglés es bueno, tienes es que de todo. A qué, a ver, Leticia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿De dónde eres? Dame más información. Si no me envías un email y te lo voy explicando pero lo que, que tienes cursos que desde laboratorio pasando por marketing eventos business eh, accounting eh, todo sanitarios de, de todo vale o sea no wow. es pero ah, puedes hacer un curso de yoga sí puedes hacer yoga puedes hacer deporte mira diseño gráfico si quisieras hacer algo de diseño gráfico justamente ayer Carla eh, cerraba un curso de diseño gráfico en un pace que son escuelas de gobierno son un poco más caros, pero hay de todo, fotografía, yoga, surf, bueno, surf que es deporte, eh, de, todo lo que, de todo lo que quieras. Eso sí, hay muchas escuelas que te piden eh, un nivel de inglés, ¿vale? Que veo que tú lo tienes, ya nos lo has dicho, pero geología, hostia, geología, me, me, la verdad. No, geología. <risa> Curiosamente, yo sí puedo saber de geología porque tuve ¿Verdad hace que, que alguien preguntó estudiante. el otro día? ¿alguien, el, el, el otro día alguien dijo geología ¿Qué? y dije, hostia. A veces nos preguntan cosas que... Ingeniero geólogo, flipas, ¿eh? Ingeniero <risa> bueno, geólogo, es que... no hay cursos de, de, de geología a menos de que sea una universidad, un posgrado o un bachelor, o sea, todo el pregrado. No existe ningún curso chiquito de geología. Claro, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, veo eh, veterinaria, eh, psicología... Eh, estamos hablando de que cursos muy específicos, por ejemplo, de psicología... Mmm, yo no conozco ningún BED, eso sería ya cosas más eh, de otro nivel, ¿vale? Nivel que sí. Los, los cursos BED son más que todo físicos, yo creo, como cosas súper puntuales, no hay cosas sí. tan tan especializadas. Hay hasta peluquería, por ejemplo, maquillaje también. Ah, pero claro, hay claro, la... acupuntura, fisioterapia, masajes, yoga, surf. Administración de empresa y mercadeo, sí, montón, montón de marketing. Sí. Administración de empresas, hay muchos, ¿vale? De, de estos. Eh, cultura dramática y historia fonética. Uh, Leticia. A ver, ya es odontología, pero es que odontología es una carrera, ¿vale? Estamos hablando, eh, o sea, una cosa es estudiar un curso de marketing, de marketing específico online o de diseño gráfico o de fotografía o de yoga y otra cosa es hacer odontología. ...psicología... Eso ...son carreras... ...estudiar en Australia una carrera es muy caro... ...vale... ...es como estudiar un máster o maestría... ...como decís en, en Latinoamérica... ...vale... Eh, mínimo que estamos hablando... Paula. ¿El, ¿El semestre? Sí, semestre... ...depende si es pregrado... ...es un poco distinto a posgrado... ...pero yo hablaría de unos... ...18.000 a 30.000 dólares al año... ...vale... ...para que os hagáis una idea... Quiero decir... Antes de, de esto... De, de, no sé, de, hay que tenerlo claro. Creo que aquí Sara, Marta, ¿tú que eres del sector? ¿Alguna, ¿Algún periodista que haya hecho alguna colaboración como freelance o algo relacionado con periodismo, comunicación? A ver, el problema que tenéis los periodistas y, y a mí me pasó con el marketing, que no es lo mismo, pero bueno, que yo también redacto notas de prensa, es Sara, ¿qué nivel inglés tienes? Porque tú te ves capaz de redactar en inglés, porque si es así, nunca seremos bilingües. Es el problema que tenemos. Es como... Como los que han estudiado Derecho, ¿vale? El Derecho ahí es diferente. Pues ahí los periodistas eh, redactar eh, en inglés, a no ser que seas bilingüe, es bastante complicado, ¿vale? Tengo un 7. Un 7 está bien, ¿vale? En IELTS que me siento fuerte saludar. Claro, claro. <risa> no escribir, coño, que soy periodista. <risa> Pero bueno. ya <risa> te entiendo. Es muy difícil. Eh, a ver... Hay una chica en Melbourne que se llama. no me acuerdo. Ay, pobre. Sara. Eh, que tiene una. empezó ella un periódico online que se llama Spanish Australia. ¿Vale? Y sé que busqué, eh, tenía colaboradores que, que redactaban en castellano y en inglés. El problema del 7 Nigers es que está bien, ¿sabes? Pero. no sé yo para redactar. Ahora, te digo una cosa, ¿eh, Sara si quieres dedicarte al tema de la comunicación, vete a una ciudad como Sydney, que no será fácil, porque es que no será fácil, lo que te, yo recomiendo siempre, si ya tienes ese nivel de inglés, que es, no es un proficiency, pero es un advance, si es un advance, eh, lo que tienes que hacer es, lo que yo haría, eh, eh, hacerme un listado de empresas de comunicación, las tienes todas, yo no sé si conoces eh, agencias, pero por ejemplo curso Master está en en Australia, eh, no está. Hay varias, varias agencias que también están en España, que tienen filiales en, en, en Australia. Para hacerme una, una lista, una base de datos. Eh, y yo no, o sea, enviaría un email, pero oye, yo me presentaría allí, ¿sabes? Oye, y ofrécete para trabajar al principio un poquito así gratis, ¿vale? En, si, si puedes, si tienes, te lo puedes permitir. Ya sé que suena un poco mal, pero a veces es así. Yo cuando empecé a trabajar en marketing, por ejemplo, era eh, la misma familia, tenía una marca de ropa y me di cuenta de que empecé a ver sus, sus, sus, sus eh, redes sociales, que yo me dedico más a esto al marketing online, y me di cuenta que estaban fatal. Y ¿sabes qué? Hice Redactarles un plan en medio castellano sabía redactar también. Ahora ya lleva un año y medio en Australia, con lo cual hablaba bastante mejor el inglés. Y lo que hice es decirles, oye, nuestras redes sociales son lo peor. Yo os digo, que podéis hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y les encantó. Y me puse a trabajar. De... Mira, a me no han dado la visa. Voy a recibir la visa grande. Muy bien. Muy Entonces. Trabajé, eh, todo eso hice gratis, ¿vale? Pero al cabo de seis meses o así me contrataré medio de sponsor. Así que si vas a trabajar a, o estás intentando entrar en una empresa en Australia, eh, tu nivel de inglés es siete IELTS, 8 IELTS, yo me no intentaría, me haría mi base de datos, iría hasta allí, haría un currículum de puta madre, perdón por la palabra una cover letter muy buena y lo intentaría, yo siempre lo, yo siempre lo intentaría, lo que pasa es que es lo que te digo, lo que tienes que hacer es ofrecerte a todo gratis, a que sea en el servir cafés, pero así se entiende eh, Moisés, ¿qué estudias? ¿Eres estudiante sí. no? Tengo mucha felicidad <ríe> Moisés, felicitaciones Algunas sí, personas han este preguntado ¿no? sobre el curso no, no, sí, de, sí. de natación y segurismo Dos chicas han preguntado. Vale, pero esto, eh, esto es sin visa, ¿eh? No hay visa ¿eh? para eso, pero sí te hacen. O para eh, trabajar, tenés que tener no en se cuenta, se cuenta se que segura. en Australia los socorristas son voluntarios. En la playa son voluntarios, ¿vale? Los socorristas no se pagan, son australianos, no hay extranjeros. Y para trabajar en piscinas sí que hay socorristas. Eh, pero no estoy muy segura. Yo tengo un amigo que trabaja en la piscina de Byron Bay y es socorrista desde hace muchos años. Es más, era no sé qué de campeón de no sé cuántos. Y nada has visto en su Pero claro, es algo muy específico. No tengo ni idea, la verdad. Que tendría que mirar. En playa, no, no, en playa no, eh Es en playa. Son todos sanos y son voluntarios. Eh, no es como aquí, que aquí te paga por ser socorrista. Aquí todo es voluntario. Y son chavales pequeños, pequeños decir jóvenes ¿vale? y, y hacen de eso o sea es súper profundo digamos es como una vocación sí exacto no no es un trabajo ah en no no que no pregunta sí, en, no, en playa vale, vale. Eh, formación en natación no conozco tampoco sinceramente yo creo que eh, las únicos lo único que tenemos en deporte por decir de alguna manera tenemos eh, deporte, lo que se llama sports and recreation, que lo que haces es pues combinarlo con surf, eh, gimnasio, personal training, personal training, tenemos yoga también, tenemos masaje, que eso ya sé que es deporte, pero vamos, que algo así, pero no no, no consigo, o sea, no, que yo sepa... Cursos de notación en los no, estudios, vamos a averiguar visado, en si nos Ángel de... te... ah, hello arroz, sí. YouTube, y hacemos una averiguada de si existe algo, pero no lo tenemos en el radar, no habíamos nunca tenido mm. una solicitud así. Yo creo que quizás, quizás puedes hacer un curso, pero no te van a dar un visado. O sea, podría ser con, con un curso, con un turista o con el visado de estudiante, porque estás haciendo otro curso, pero no te van a dar, no te van a dar un, un visado para hacer eso. Cursos Hola, de eventos, ¿no? sí hay un montón. Y de relaciones públicas también, de eso sí se consigue. Y se consiguen también cursos de event management. Y sí. enfocados a hospitality o a empresas y así. Sí, luego eh, Blanca pregunta por booking Helpex y Walkaway. Walkaway no lo había oído nunca. Estoy un poco desconectada ya de esta, pero yo hice booking ¿vale? Y Helpex también, Couchsurfing también, ¿vale? Muy bien, muy bien la experiencia, pero cuidado. Eh, el buffing es un intercambio No hay dinero, con lo cual se puede hacer Con visado de turista En el momento que hay intercambio de dinero necesitas un visado ¿vale? A no ser que lo quieras hacer de forma ilegal Que yo no te recomiendo ¿vale? Pero sí, funciona muy bien eh, El tema del booking. El problema es que si tienes un visado de estudiante Que creo que siempre digo, me escriben muchísima gente Preguntando por el buffing eh, Chicos, las granjas están lejos ¿vale? Las granjas están eh, No sé, a 100 kilómetros o 200 o 300 kilómetros, contra más adentro te vayas mejor, ¿vale? Más grandes son las granjas y más auténtico, ¿vale? Pero si tú estás estudiando en una escuela no puedes vivir en una granja, es prácticamente imposible, ¿vale? Eh, sí que en zonas como, quiero no sé, eh, bueno, es que ni eso, porque en Byron Bay hay granjas, pero no, en Byron Bay, Byron Bay en sí no, hay en los pueblos de alrededor. Si tú tienes que ir a la escuela a las 9 de la mañana y estás viendo una granja que estás a una hora, vale. las distancias en Australia son gigantescas. Ahí pusimos Exacto. un post, María puso un post sobre trabajar con una, haciendo un buffing para que, lo lea la, eh, para que lo lea Blanca. Ahí está específico, vale. digamos, lo que es la experiencia, lo que piden y los requisitos y así. Vale, otra cosa que preguntan mucho de ser autónomos, montar tu propia empresa, te voy a decir a resumir muy rápido, ¿vale? Para ser, o sea, el tema de autónomo ya os lo he contado, ¿vale? Para los españoles latinos, abrir nuestro propio negocio para abrir tu negocio, no sé que tengas muchísimo dinero, ahora mismo creo que la business visa eh, son unos 500.000 dólares, ¿vale? Eh, para, de inversión ¿vale? 500.000 dólares eh, si no tienes ese dinero yo creo que pocos de nosotros tenemos ese dinero para invertir en Australia, lo único que puedes hacer es no, explicarle tu idea a un australiano ¿no? que hace poco se a Pilar que ya también tiene ideas en su cabeza y que ese australiano monte el negocio por ti ¿vale? porque tú no puedes ¿Vale? Hasta que no seas residente permanente, ¿vale? Si eres residente permanente, no hace falta que seas nacional y puedes tener tu este propio negocio. Con visado de estudiante no puedes. No puedes ser director de una empresa, ¿vale? En Australia, igual que en España somos administradores de una sociedad, en Australia no se le llama administrador, se llama director. El director es tiene que ser o residente permanente o australiano. ¿Vale? Un, un español con visado de estudiante no puede ser director de una empresa en Australia, legalmente. Y, y me podría estar aquí 300 años explicando cosas de empresa, pero, verdad, lo más importante es que vayáis a Australia y primero de todo veáis si os gusta, Hay ¿vale? mucha gente que dice, es que yo quiero ir que quedarme para toda la vida, pero por Dios, si no has llegado todavía, ¿cómo sabes que te va a gustar, que te vas a querer eso, es, eso no... O sea, primero aprende inglés, o sea, primero ves Australia, luego aprende inglés y luego si llevas ahí uno o dos años y realmente quieres, ahí buscas alternativas para quedarte, ¿vale? Pero no, no pensemos en montar expresas ya porque es, es un poco difícil, eh, No sé cuánto rato llevamos hablando, chicas. No. Ya como una hora y pico. Eh, bueno. En realidad, yo creo que más o menos todos han ido poniendo links, María, Isa, eh, de varios posts nuestros en los que encontraréis webs de empleo. Os animo a visitar la nueva página de Trabajar en Australia en nuestra web, que está muy bien. Acordaros de poneros en... Eh, también eh, en suscribiros a la newsletter de Trabajar en Australia, que también os han puesto el link hace un momento, a ver si os lo vuelven a poner. Eh, y qué más os quiero decir. Eh, que si tenéis dudas... Nos podéis escribir a gelo o su YouTube, que ya sabéis que siempre estamos disponibles. A veces tardamos un poquito más. El otro día alguien se quejó. Alguien se quejó porque tardábamos mucho en contestar. Lo siento, es que a veces se nos acumula un poco la faena. Pero siempre contestamos. Y si, y si no hemos contestado a alguien, que nos lo envíe. Pero siempre contestamos y a contestar a todo el mundo. Máximo eh, 48 Pilar, ¿quieres horas. añadir algo? 48 horas, vale, perdón. 48. Pilar, ¿quieres decir algo? explicarnos algo de Silvia. Bueno, en cine hay mucho trabajo. Yo recomiendo siempre cine porque hay trabajo en hay playa. Entonces, está muy bien, la verdad, en verano. En verano se está súper bien, hay un montón de playas que visitar, así que lo recomiendo mucho. Y, y lo de contactos, que ya lo he dicho, que es lo mejor. es y lo que has dicho tú, eh, ponerle morro y hablar y preguntar y, y aunque no hablemos muy bien, pues lo que hablemos. Ya está, que nos van a entender. Y así se empieza. Va. Vale, perfecto. Y Carmen, que pero que las respuestas no sean. Acude a un chat porque yo he acudido y no me habéis contestado. Carmen, ¿qué quieres que te contestemos? <risa> yo pregunté por el visado de pareja. ¿Qué es como en mi caso? Y quiero estar en un ¿no? Si tienes más de 30 años, puedes optar por ese visado que te permite trabajar, ¿sabes? Eh, sí, o sea, el visado de pareja, sí, sí, tú puedes optar el visado de pareja eh, siempre, no, no tiene edad, La única, el único visado que tiene edad es la working holiday o la working holiday que es hasta los 30, pero pero un visado, si tú vas, exacto, si tú vas a estudiar y tu pareja va contigo o viceversa, eh, puedes, eh, no vas a tener ningún problema. O sea, ¿qué visa lo estás diciendo? ¿El de pareja o el de estudiar? El de estudiar de pareja, yo creo. Vale, pues sí, sí. sí. Vale, perdona, es que me estoy mirando, Carmen. ¿Cómo no, si estudias el avanzado? ¿Qué es el avanzado? ¿A qué te refieres con avanzado, Carmen? Eh, Marta se fue, pero no, si me no, siguen, me siguen no. oyendo ahí, pues eh, acá te estoy leyendo que te permite optar por un trabajo más especializado, no sé a qué te refieres, el visado de estudiante te permite trabajar 20 horas en periodos de estudio y 40 horas en periodos de vacaciones independientemente de qué tan especializado tu trabajo sea, o sea, tú puedes tener el visado de estudiante y trabajar eh, como diseñadora gráfica sin ningún problema, eso no es cuestión del visado, eh, ya para trabajar tiempo completo, sin restricciones y sin nada, deberías encontrar una empresa que te haga un sponsor y que te permita, digamos, trabajar tiempo completo con ellos, con el patrocinio de ellos como empresa. Pero mientras... que... Es que no te estamos oyendo, Marta, te estás cortando. Marta está como oída. Y si me oyes, Pilar, ¿no primo? Yo sí, creo que Marta se está cortando la voz. Marta, estás out. No te estamos oyendo. Dígame, Ahora. Que no está. Eh, ah, perdón. Ahora. El máximo, leg devuelto, el máximo legal... Sí, ahí ya estás. Eric, el máximo legal... Son 40 horas en periodos Marca. de vacaciones con visado estudiante y 20 horas en periodos de estudio con visado estudiante también. Eh, ¿A qué te refieres con 40 horas más 8 horas, horas extras? ¿Es el de la Working Holiday o la Working sí, Holiday? Sí, el de la Working Holiday. Ah, ok. No, no. No, pero la Working Holiday son, en todos sitios son 40 horas, ¿eh? eso de 48 horas no menciona. a mí. Y lo de las 8 no. Mm -hmm. No. no, son 40 horas máximo, ¿eh? 8 horas semanales sí. más, no me suena. Oye, ¿habéis aclarado lo de Carmen? Lo del avanzado. Sí, ya, ya hablamos con Carmen. Entonces, sí. Ah, vale, perfecto. Y había alguien más que preguntaba algo, pero no me acuerdo. Del sponsor, creo. ¿De creo? Al... Uy, el sponsor, eso sería otra... Otra, Otro web otra hora más. más pero... <risa> Otro webinar <risa> diferente. Pero los tipos no, de visas, estamos... el... Vale, lo, lo explico rápido, ¿vale? El sponsor... Eh, ¿Me oís ahora? Que me pone Marta, sí, no se te oye. Sí, sí, Marta. Eh, muy rápido, ¿vale? El sponsor es un visado, el sponsor... Si queréis buscar información se llama 457, ¿vale? Si habláis un poco de inglés, porque claro, si estáis pensando en sponsor es porque ya habláis un inglés muy bueno. Porque un sponsor es cuando una empresa tiene una posición vacante y te hace los papeles, ¿vale? Dura cuatro años, puede durar entre dos y cuatro años... Y eh, eh, solo puedes trabajar para esa posición, para la posición que se te nomina, ¿vale? Para conseguir un sponsor se necesita hablar inglés muy, muy bien. Se piden, se piden IELTS, IELTS igual. igual. Se piden IELTS y además eh, estudios relacionados con el puesto, experiencia demostrable. Es, es, bastante, es un proceso bastante, no diría difícil, porque si tienes los papeles y los requisitos, pues es cuestión de juntar papeles. Pero sí que necesitas llevar un tiempo en Australia, yo creo, uh, y conseguir a una empresa que te los haga, ¿vale? Es verdad que hay esas skills o esas posiciones, como por ejemplo ingenierías, medicina y cosas así, que son más fáciles de conseguir, pero siempre dentro de, de Australia. Conozco muy poca gente en estos últimos seis años que haya conseguido un visado desde España. Los han conseguido personas que ya trabajan en una empresa en España y esa misma empresa les. Lleva vale. a trabajar Australia, ¿vale? Entonces, eso sí. Pero una persona normal, ¿no? Como podríamos ser nosotros, si vamos a declararnos todos normales, eh, con un inglés medio, Dajo, eh, con estudios, no ha conseguido el sponsor desde España, ni de locura, ¿vale? Eh, eso, yo conseguí el sponsor en Australia. Al cabo de dos años estaba en Australia y haciendo marketing, ¿vale? La familia me hizo los papeles trabajando en la empresa. Eh, proceso mmm, complicadete y tienes que tener clarísimo que te quieres quedar en Australia eso es muy importante porque cuando firmas el contrato te estás comprometiendo a, a vivir en Australia como mínimo dos años ¿Ese fue? ¿Vale? mi visado fueron cuatro años de sponsor y eh, me obligaban se contrato lo romper y irte de Australia cuando tú quieras, a estar en esa posición durante dos años, ¿vale? Entonces, tienes que tener clarísimo que te quieres quedar. Yo ya llevaba un año y medio en Australia, más dos, eran tres y medio. Ya da un poco de miedo, ¿vale? Hace clarísimo que quieres vivir en Australia, ¿vale? Después del sponsor, de esos, puedes estar hasta cuatro años, pero tú a los dos años ya puedes pedir la residencia. ¿Vale? Eh, eso es otro paso también, que tampoco me voy a liar a hablar de la residencia permanente pero lo más importante es aprender inglés, ¿vale? Aprender inglés y hacer las cosas bien, pagar nuestras tasas, no trabajar en negro eh, y todas las cosas que solemos hacer y que no debemos. Y portarnos bien, no excedernos en los visados, sobre todo si tu visado se acaba el 1 de septiembre y quieres renovar el 1 de agosto, ponte en contacto con nosotros ya cuatro semanas, cinco semanas, no esperéis al último momento porque luego nos lleváis locos para cambiar de visados, ¿vale? Eh, y sobre todo, nunca te excedas Nunca, si se te acaba el visado el día 1 O te vas O ya tienes que haber renovado Pero nunca estés en Australia sin visado Como ilegal, ¿vale? Porque te deportan, si te pillan, te deportan Y no vuelves a Australia de tres años Te deja entrada por tres años, ¿vale? Así que tener cuidado con eso Yo creo que, chicas Llevamos un buen rato ya eh, Cualquier duda que tengáis Gente del chat eh, Nos hello, podéis escribir Hello, hello, uh, arrobaosyoutube. Eh, Paulis, muchas gracias por, por ayudarme hoy en la charla. Y, no. y Pilar, sí. también, muchas gracias colaboradora, súper colaboradora, eh, por, por ayudar a todos los estudiantes. Y dentro de nada estoy en Sydney ahí abrigada con vosotras. Ya te voy. Sí, acá te espero. Acá te espero. Gracias, gracias, ¿no? ¿Eh? Es verdad. Ah, sí, sí, que hay beca, que hay beca Que hay beca Uy, hay Mañana beca. creo, hoy ¿Cuándo sale la beca? ¿Hoy? ¿Mañana? No, ma quiero decir el teaser. Ya, ¿no? Yo <risa> Casi que me meto por dentro de la pantalla <risa> Ah, vale ¿Qué secreto? Mierda <risa> Sorpresa, sorpresa, ah, es sorpresa vale, pues nada. vale, pues nada Es sorpresa, es sorpresa, es sorpresa No podemos decirlo eh, Pues nada, me despido y gracias a Isa, que está por ahí, que no la vemos, pero nos ha ayudado también mucho. Gracias María y Cris, que estáis María, por ahí. No detalles, no den detalles. No. <ríe> pon, María, ay, Pilar, pon tu email para escribir. Oye, Moisés, que te estás adelantando, ¿eh? que si te ha llegado hoy la visa todavía no... ¿Vas a, vas a ir a, ¿A mí, Moisés? <ríe> Se está adelantando. <ríe> nada, nada, tienes que... oye, no, oye, pues, oye, oye. Moisés. Primero tienes que, ahora cuando te hagan, eh, te van a poner en contacto con, o con Pilar, con Juan Carlos, Paula, intentar que sea Pilar, ya que he estado aquí, con Moisés Redondo, apuntároslo. Y, pero no te adelantes, chico, no te adelantes, que ya te escribirá a Pilar, no te preocupes, ¿vale? Y a Bondi, qué bien te lo vas a pasar, hoy no sé sí, A ver si sí, sí, muy buena lección, sí, Moisés. Sí, yo, yo también iré en septiembre a Bondi. ¿He oído becas? Sí, beca Bueno, va, que no puedo parar de leer el chat y no vamos a cerrar nunca. Muchas gracias y Chao, chicos. Y que tengan bien. buen día buen y nosotros buena noche. Sí. Sí. Adiós, Pablo. Adiós, Silana. Chao, gracias. Chao, gracias, chao a todos. todos. Que va muy bien. Adiós, guapos.